Sí. Eh, eh, sería Jaraquiri, ahora ¿Por qué? bien, existe la otra posibilidad de que él haya puesto a Gonzalo y de que utilice toda su estructura para derrotar a Leonel, que sería fulminante para Leonel, lo enterrarían para siempre sí. como, como, como líder sí. y entonces ir a la batalla contra Luis Abinader. Yo pienso que la estrategia esto? va en dos, en dos vías. Tiramos a Gonzalo porque Gonzalo es un títere de, de, de Danilo. Es, eh, naturalmente. Si, si gana, podemos hacerlo ganar y yo sigo en el poder, aunque sea tras claro. Ahora sí, ¿Es una si reelección? Gonz si Gonzalo pierde de Leonel y es Leonel el candidato, Leonel sabe que no puede ganar la presidencia en el 20 sin Danilo Medina. ¿Qué Perfecto. le va a decir Danilo? Vámonos a dividir el gobierno mitad a mitad. O, o un más para mí. Esa Daniel... pudiera ser la posibilidad, no, pero la fecha. Oye, yo está pienso que es lo más inteligente. Eh, la fricción eso creo... de que, que tú dices, que hacer que Lionel pierda las elecciones del 20 en caso de, de que gane la, la, la primaria, eso sería hacerse la Araquiri. Yo no creo que... <risa> que, que Daniel es un Leo, tipo así, no, ¿no? no habría que hacer mucho porque la tasa de rechazo de Lionel, y la gente lo sabe, está muy alta. Diferente a la de Luis Abinader, que no tiene ahora mismo una tasa de rechazo, por cuanto no ha sido presidente. Y entonces, para Luis Abinader, frente a Leonel, será mucho más fácil la derrota que frente a Gonzalo con el gobierno de traza. Porque... Pero hay gente que no prende. A Abinader le falta prender. Le falta, pero realmente. Eso es lo que uno no. que Abinader está, Abinader está ahora mismo en un proceso eh, tranquilo, mientras él ve que los, los vecinos del frente se están matando. Él ahí no tiene nada que ver, eh, ni que buscar. Ahora bien. Conforme a la estructura que tiene el PLD detrás de Gonzalo Castillo Estamos hablando de más de 20 senadores De, 30, eh, de 32, ¿verdad? Eh, más de 20 senadores 160 alcaldes eh, Más de 20 miembros del comité político De un total de 34 eh, y Ministros Más de 70 diputados Y todos los ministros Todos los ministros están al lado de Gonzalo Castillo eh, de modo que como que la cosa como que no está bien clara de lo que pudiera pasar el 6 de octubre. Ahora bien, lo que yo creo de manera particular es que si esa estructura del PLD realmente tiene la intención de derrotar a Lionel, lo, lo derrotan en todas las provincias. Esa estructura, porque estamos hablando, la acabo de mencionar, más de 20 senadores, 160 alcaldes, más de 20 miembros del comité político y más de 70 diputados, es prácticamente una derrota en, la, en toda la provincia del país. Ahora bien, si lo están utilizando como un señuelo para que no se vea una derrota directamente de Danilo frente a Leonel, sino que sea Gonzalo, un, un hombre que, que entró los otros días hacia el ruedo de la política... Con prácticamente dos meses. Candidato de microondas. Exactamente. Estaríamos hablando de una derrota física, eh, No tendría ningún, sentido, ningún valor para Leonel como tal, porque es un líder que fue tres veces presidente. Y entonces estaríamos viendo a un gobierno sentado observando la derrota que posiblemente sufre Leonel en las elecciones del 2020.